En Molina de Aragón, nuestro compañero Oscar Gil ha estado muy pendiente de la visita del portavoz del gobierno regional, Nacho Hernando, quien ha querido ver el resultado de la inversión que ha hecho el Ejecutivo Autonómico para mejorar el aula de música. Rocío Andrés, del aula de música de Molina, señaló una primera fase en la que se quiere hacer el acondicionamiento acústico y seguidamente hacer un auditorio Lo que queremos hacer es el acondicionamiento de aulas ruidosas, que así las llamamos, porque es donde se imparten las materias que más ruido hacen, como son los vientos metal o la percusión. Esas son las siguientes aulas a arreglar y luego eh, seguidamente se haría otra intervención en el edificio para hacer el auditorio. El delegado de la Junta Comunidades de Castilla-La Mancha, en la comarca de de aragón Alfredo Barra, constató que hace un año fue conocedor de este proyecto y lo trasladó inmediatamente al delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo. Hace un año y medio aproximadamente fuimos conocedores de este proyecto en una reunión que tuvimos en Guadalajara junto con Alberto Rojo, el delegado de Guadalajara, que ellas querían venir a la administración de la Junta para solicitar una ayuda para poder condicionar esto. Y por su parte, el portavoz del gobierno regional, Nacho Hernando, Señaló que la estrategia de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha en el ámbito de la comarca de Molina de Aragón ha supuesto una inversión de 17 millones de euros en esta legislatura. Bueno, la estrategia contra la despoblación que hemos puesto en marcha en Castilla-La Mancha no solamente se puede medir en los, términos, en los términos económicos, no solamente puede ser una evaluación del número de ayudas o del número de millones de euros que se pueda destinar a un municipio como Molina de Aragón o a su comarca, que han sido muchos a lo largo de la legislatura. sino me alejo, es casi de 17 millones de euros de inversión solamente en, en este tipo de, de proyectos que hemos llevado a cabo en Molina de Aragón, en el municipio, incluso más en la comarca, como así ya lo transmitió el vicepresidente primero del gobierno, en su última visita, para que Molina en Aragón se convierta no solamente en el sinónimo que todos conocemos en Castilla-La Mancha y en España, que es el arte que decora y ocupa el espacio, como sus grandes monumentos, su centro, su castillo, su muralla, sino que también se conozca por el arte que decora el tiempo, que es la música, que es la que hemos podido comprobar hoy, que hay estupendos profesionales, personas muy comprometidas, con verdadera vocación de enseñanza y, de, y por la cultura, por la música, queremos que eso se vea recompensado, que se vea puesto en valor y que se vea como ejemplo de que realmente la lucha por la despoblación no solamente es una cuestión de cifras, sino que también es una cuestión de sentimientos.